Constitución Política de la República de Nicaragua. Título Cuarto, Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Capítulo 5. Derechos laborales. Artículo 80. El trabajo es un derecho y una responsabilidad social.